No, bueno, si no hay internet, pues tendré que... A ver. De alguna manera tendré yo que... Tendré que instalar... Oh, Dios. No sé dónde tenía el router, Dios, por Dios. ¡Qué pues, por Dios! Vamos a ver. Vamos a hacer aquí algo diabólico, espepéntico. mire ven ven miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren, Dalí no quieres Dalí? Es pipera, es pipera. Era de la gran puta. <risa> Dentro vídeo. Bueno amigos, yo soy el Vengador Tóxico, ya lo sabemos. Y a partir de ahora, pues, vamos a hablar de una cosa muy importante, que es... ID Azure. vale Esto eh, de ID Azure, eh, ¿qué es? Eh, ¿Qué es lo que permite ID Azure? Por ejemplo, vamos a leer unas cuantas eh, declaraciones eh, de Brian Zabler, que es el, el, el que lleva el que lleva Azure, es Brian Zabler, es el director de marketing de productos de Azure, Brian Zabler, eh, el que responde a algunas preguntas que le han hecho en este, en esta, en, en este artículo. ¿no? Dice, nuestro objetivo es empoderar a los creadores de juegos. Ojo, ojo, ojo, porque la historia de Microsoft ya te he dado ya, ya, o por lo menos eso es lo que dicen o lo que decían, la, la posibilidad de que todo el dinero estoy hablando de las, aplica, de las aplicaciones, de las de las app, aplicaciones de móviles eh, que van a estar disponibles a partir, que estén disponibles para Microsoft Store serán 100% gratuitas para los creadores. Todos los beneficios son para los creadores. Esto es muy importante. Pero aquí estamos hablando de los videojuegos y de sobre algo, de algo muy importante, algo muy subestimado por la prensa, ya sabemos, más tóxica, que es la nube. Y la nube no solamente sirve para que tú juegues eh, con una consola virtual que está a 500 kilómetros lejos de tu casa sino que además también cuenta con una serie de herramientas y de programas y de proyectos como este que vamos a comentar ahora que es ideas que básicamente lo que hace es ayudar a los desarrolladores indies a no tener problemas como los que vamos a contar ahora para que entendamos un poco realmente para qué sirve, ¿vale? Creo que es la mejor manera. Eh, ya, por ejemplo, añade, ya sea que seas un juego móvil para un solo jugador que, buscaba, que busca aprovechar las partidas de ahorro y clasificación en la nube o si tienes ambiciones de crear una economía generada por el usuario en tu aventura de acción multiplataforma, ID Azure está aquí para ayudarte a identificar y diseñar las soluciones que mejor se adapten a tu juego. Por ejemplo, las lecciones que hemos aprendido a través de ID Xbox, que eran el equipo anterior, en torno a la aplicación, a la, a la ampliación del soporte de socios, el suministro de documentación de mejores prácticas que evoluciona con las tendencias de la industria y el escalado de desarrolladores forman los bloques de construcción de cómo hemos estructurado Idea Azure. Explica, por supuesto, el programa seguirá evolucionando, seguirá para adelante. ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de que eh, estudios que se inscriban en el programa también recibirán hasta 5.000 dólares. En créditos, en créditos de Azure, además del plan estándar de la herramienta de emparejamiento multijugador Azure Play, PlayFab eh, durante dos años. Microsoft también ha creado un, un nuevo portal de educación donde los estudios nuevos en la, eh, en la integración eh, de la funcionalidad de la nube en los juegos pueden encontrar orientación sobre cómo comenzar a modo de te enseñamos cómo, cómo hacerlo bien do, dónde se ha usado ya Azure Azure ya se usa en varios títulos de Microsoft incluidos el Fly Simulator por ejemplo el Forza Horizon el Halo Infinite el Minecraft el Call of Thief, y, eh, por ejemplo, también se ha utilizado en juegos multiplataformas de terceros como Rainbow Six Siege o Fall Guys, Doom Eternal y No Man's Sky, por ejemplo. Por decir unos cuantos juegos en los que ya es indispensable la, la tecnología de Azure, es indispensable. durante la venta cerrada Microsoft invitó a estudios independientes seleccionados para familiarizarse con la tecnología incluido el desarrollador de Undermine Dorium Entertainment, el cofundador de estudio Derek Johnson, que comparte su experiencia además con nosotros. Bien, dice por ejemplo esto ya para que entendáis el, el, el, lo que hace realmente Azure en que Ayuda Azure a los juegos independientes. Por ejemplo, ejecutar un servidor por su cuenta en estos días es realmente difícil. Debido a la audiencia global a la que tiene que servir. Eh, debido a los riesgos de seguridad, etcétera. Dice, así que estaba muy ansioso por asociarme con la compañía de la nube. Que realmente podríamos, podría darnos el espacio de alojamiento y la capacidad del servidor, así como soluciones listas para usar y específicas del juego para los problemas que estábamos teniendo. Esto me pareció una obviedad. Los ejemplos de los problemas que enfrentó Torium incluyeron la adición de tablas de clasificación multiplataforma a UnderMine, así como un problema con los archivos guardados perdidos, este último llegó a la etapa en la que el equipo tendría que preguntar a los jugadores que tan lejos habían progresado y qué habían desbloqueado. Y luego es, es, es, es, es, esencialmente crearles a mano un nuevo archivo guardado y enviárselo por correo electrónico con instrucciones sobre cómo hacerlo funcionar. Los guardados en la nube con tecnología de Azure hace que esto ya... fuera otro ejemplo que Johnson dice que me llama mucho la atención también un nuevo desafío se pone en marcha a las 5 pm hora del pacífico todos los días pero solo citorium puede sincronizar a todos los clientes para garantizar que todos estén de acuerdo en el momento adecuado como que todo el mundo esté listo y preparado ahí con el juego pendiente como si esto fuera abandone. Idealmente, el estudio necesitaba un servidor para decirle al juego cuál era el momento a nivel mundial para poder trabajar. Así, tan simple. Cosas que, a priori, diréis bueno, esto ya deberían de haberlo tenido arreglado. Bueno, pues, esto en el mundo de los... Eh, en el... En el mundo de los videojuegos, en el mundo de las videoconsolas, pues todavía no. Y Azure es eh, una de las soluciones que le da las compañías, en este caso Microsoft, a ese problema. Que no es un problema pequeño. Ahora vamos a ver otro, por ejemplo, que donde yo. El de la hora, el de la hora a nivel mundial ya me ha dejado a mí eh, impresionado. Son cosas que, dice, bueno son pequeñas cosas, pero que... Diablos. Ya es hora que la haga otro. O que se hagan solas y tal. Sobre todo, en, por eso dice y hace hincapié en los juegos indies. No es porque Azure no se vaya a usar en, en un Forza o en un Halo, como hemos visto. En el Forza 5 y en el Halo Infinite está Azure. Lo que dice es que para los, las pequeñas desarrolladoras sí que va a ser un gran adelanto. Porque evidentemente les va a quitar mucho trabajo. Les va a dar muchas herramientas y como hemos leído al principio, recibirán 5.000 dólares en créditos de Azure que utilizarán eh, convenientemente eh, en lo que tengan que utilizar. Bien, eh, hay mucho más... Eh, sobre la sobre azure, sobre todo lo que han tenido que pasar con la pandemia, han tenido que pasar también. Habla sobre la nube, también permite nuevas formas de colaboración en línea, como el control de versiones ultra rápido, las pruebas remotas, control de calidad y el seguimiento automatizado de errores. O sea, los propios desarrolladores pueden ver directamente qué es lo que está fallando de un videojuego y arreglarlo al momento increíble genial finalmente el desarrollo de la nube puede reducir los costos operativos a medida que disminuye la necesidad de comprar infraestructura local lo cual hace que los videojuegos incluso puedan salir más rentables todavía fíjame. y para un peque uh, pequeñas desarrolladoras independientes esto es mi influjo de aire fresco. Es como el respirar, es como el comer. Vale, vamos a dejar este tema por ahora. Eh, si me permitís, porque tengo que comentar nuevamente otro tema que vamos a. a pero brevemente, ¿eh? Eh, porque quiero hacer un vídeo solo del tema. Y es sobre eh, el Xbox Live 360. ¿Vale? Veréis. Eh, no sé si a muchos de ustedes os habrá pasado como a mí cuando os comprasteis la, la serie X que empezó por lo menos, en mi caso, yo estoy contando mi caso, yo hasta ahora eh, como he dicho en el vídeo, en, en vídeos anteriores, dije que no había eh, Microsoft revela algunas eh, increíbles cifras sobre el Game Pass bueno, ahora lo leemos. Bueno, ¿por dónde iba? <risa> ya me he quedado yo en blanco. Eh, lo que quería comentar sobre el Xbox Live de la Xbox 360 es el problema que ya dije, en lo que me había pasado, por ejemplo, de tener. Eh, primero me, me preguntaba por el, el, has, el hashtag. bueno, hashtag no.. el, el GameStag, así es como se dice luego la, la la contraseña y una serie de cosas para poder para poder descargarme el perfil de, de de mi Xbox Live o sea, de mis juegos todos los juegos que había comprado o que, me, o que, o que tengo gracias al Gol pues eh, no podía jugarlos pero además, lo peor es que tampoco podía jugarlos como por ejemplo el DOA el primer DOA de AdOt Arlay el primer DOA no lo puedo jugar no me deja. el primer DOA es de la, equi de la primera Xbox luego ya eh, tenemos pero también, pero sobre todo pasa con la 360 y me imagino que también con la Xbox porque ella como como os he dicho el doa es de la primera Xbox <coughs> saben los de Microsoft eh, si este problema existe es real o solo le pasa a mí pues por lo visto no, por lo visto ellos saben que hay un problema con la el live y saben que hay un problema con el live hay mucha gente que, que se está quejando evidentemente son juegos que han comprado y que, que tienen todo el derecho a jugarlo y por lo tanto pues es que hay un problema algunos lo tienen otros no lo tienen pero que no somos pocos dicen algunos que es porque porque da problemas el Game Pass Ultimate con, con una serie de funciones que ahora mismo no entiendo ni quiero entender, solamente quiero mis videojuegos por ahora ya parece que como que se me ha resuelto un poco el problema y cada vez que juego a un juego de 360 pues solamente tengo que descargar el perfil nuevamente y no me da, no me da ningún problema más allá de, de, de ese pero vamos a hacer un vídeo en el que vamos a, a explicar bien eh, qué es lo que está pasando con este tema vale así que bueno os emplazo en un próximo vídeo hoy la verdad no no es un día muy bonito un día lluvioso un día va no internet bueno si sí hay internet pero va todo muy mal no, no sé un día muy triste ¿eh? un día muy triste pero pero bueno, pasémonos bien con los videojuegos y con todas las cosas que nos guste, la comida. Yo me voy a comer un croissant ahora mismo, que son las 6 y 24, todavía no he envenenado. Así que nos vemos, hasta la próxima, en el siguiente capítulo de Toxic Game Channel, con ustedes el vengador tóxico.